hola cómo están bienvenidos a mi canal ideas y arte con betina mira lo que puedes hacer con cartulina es una cajita que quedó como muy sofisticada ideal para regalar en fechas especiales vamos a ver el paso a paso corta un rectángulo en cartulina rígida y dejen las medidas y en sus cuatro lados vas a medir 3 centímetros ahora con lapicero sin tinta vamos a repasar estas líneas como siempre lo he hecho para poder hacer los quiebres más fácil ahora vamos a cortar estos lados voy a doblar estas partes para aplicar la silicona líquida y armamos así, esta sería la base de la cajita Para la tapa vas a cortar dos rectángulos en cartulina, una rosada y una negra, esta mide 23 por 19 centímetros, vas a medir 10 centímetros, 3 centímetros y 10 centímetros quedarían ahí 10 centímetros. Vamos a pegar así. La negra queda un poquitico más grandecita que la rosada. Le dejan así como estas partecitas así que se vean. Yo utilizo silicona líquida para pegar. Nos este borde negrito. Ahora con la regla voy a repasar el lápiz sin tinta para hacer este quiebre. Voy a aplicar en esta parte silicona líquida, que sería para pegar esta base que ya habíamos hecho. Al doblar queda así. Ahora vamos a coger una centímetros, voy a aplicar acá en el centro silicona para pegar la tirita voy a hacer este quiebre acá voy a doblar así y doblamos así cortamos voy a utilizar ahora cierre adhesivo velcro y voy a pegar acá pegar de nuevo este y le voy a aplicar silicona líquida, esto lo tienen que dejar secar un rato y pegamos así ya acá lo dejé secar y voy a colocar dentro papel seda picado, pueden colocar el contenido, voy a utilizar estas piedritas brillantes que compré en dollar city el dólar que en todas partes está esta tienda y venden cosas muy útiles y vamos a pegar así voy a pegar tres tiritas o tres filitas voy a doblar así pegar acá para decorar acá también con unas con, unas, con una filita de verditas brillantes Ahora voy a utilizar unas tiras en cartulina, esta mide 4 por 25 centímetros, que se pegaría con esta, con la negra, y esta 4 centímetros por 10.5 centímetros. Bueno, ahora lo que voy a hacer es hacer el quiebre a esta cartulina para poder pegarlo. Voy a aplicar un poquito en todo el borde así. Y vamos a pegar a dejar secar bien ahora voy a tomar la tira y la voy a introducir así igual voy a hacer el quiebre voy a aplicar silicón líquido voy a pegar aplicamos silicona líquido en esta parte acá voy a despegar porque lo pegué muy muy allá y vamos a pegar moñito voy a darle su formita bueno ahora voy a aplicar silicona líquida en, en esta parte y pegamos así el moño voy a despegarla para poder hacer presión y que, que quede bien pegado el moñito nos quedaría así voy a utilizar estas piedritas brillantes para decorar esta parte silicona líquida y pegamos las piedritas. Aunque estas piedritas traen ya peguita, pegante, porque son como stickers, pero muchas veces esa pega no, no dura mucho. Bueno, voy a pegar otra acá y voy a aplicar silicona y voy a pegar estas pequeñitas en estos laditos. Lo hacemos así con el otro lado. Nos quedaría así. En esta parte vamos a escribir el nombre de la persona a quien le vamos a dar el obsequio, pero esta es opcional si le desean hacer. Me parece que sí queda bien. Ahora vamos a tomar una cartulina rosada. No quiero como mezclar muchos colores para que no quede como muy, muy colorida. Acá corté esta flor y vamos a escribir un mensaje. Escribe lo que desees esta cajita va a ser para una amiga pero pueden exigársela a quien desee me parece que queda muy linda y muy elegante esta sería la base ahora voy a aplicar silicona líquida pegar acá en esta parte Bueno amigos, por hoy hemos terminado, creo que esta cajita es algo fuera de lo común. A mí personalmente me gustó mucho, espero que a ustedes también. Si es así, manito arriba, comparte el video con tus amigos y no olvides suscribirte a mi canal. Hasta la próxima.